Buenísimas tardes. Hemos vuelto una vez más. Eh... Si habéis visto las stories de Instagram, pues habréis visto que en la pantalla había un juego, ahora tenemos otro. Problemas técnicos de última hora, cosas nuestras. Pero, la gracia está en... ¿Qué juego tenemos? Porque claro, Íñigo, no sé si hemos cambiado el título. ¿Verdad? Vale. Así que Íñigo va a hacer ahora un capítulo muy bonito mientras yo estoy hablando. Él va a cambiar el título y entonces van a salir dos capítulos y entonces vamos a coger el segundo. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Coño, que Twitch te hace capítulos cuando cambias el título y las cosas Pero que da igual, el caso, vete cambiando el título eh, El caso Hoy vamos a jugar a una cosa clásica donde las haya Una cosa a la que nos hemos enfrentado, pues la versión OG Vamos a jugar al a, a padre de los videojuegos arcade De conducción de carreras de, de, de Fórmula 1 Vamos a jugar a la obra de arte maestra <risa> el HUD un poco sí que lo es <risa> ¿A qué vamos a jugar hoy Íñigo? Hoy vamos a jugar al Trackmania Nations Forever Una obra de arte Es, es precioso este juego Es absurdamente precioso o sea, es, es, es impresionante lo bonito que es Es, es, es muy estúpido eh, Y diréis, sí, el HUD es horrible de cojones Lo estáis viendo Esos son mis, mis amigos de aquí del juego eh, por motivos que desconozco pone que tengo dos medallas Yo en esta cuenta tenía como 838.000 medallas Pues parece que tengo dos Así que vamos a volver a empezar desde cero para que veáis lo que es este juego Entonces tenemos, al igual que en el trackmania, en el que nos hemos enfrentado Íñigo y yo como ya, como ya sabéis, pues tenemos clasificación de mapas Blanco más fácil, negro más complicado y todo lo que hay de por medio ¿Cuál es la gracia de todo esto? Que en el Trackmania Marina Nations Forever los mapas no cambian en base a... La temporada, que hablando de eso, habrá que hacer un streaming de Trackmania temporada de otoño Pero, eh... No. Sí, o sí no. Los mapas no cambian Entonces, ¿qué pasa? Pues que los blancos son blancos, verdes, azul, rojo, negro, ya está Esos son los que hay, esos son los que ha habido y esos son los que habrá El juego está gratis, por cierto, en Steam por si eso interesa ¿Cuál es la gracia? Vamos a empezar, pues, con el A01 El A01, que es el mapa clásico donde los haya eh, este, este, ahí está ¿Puedo, puedo jugar? Gracias eh, estamos jugando con mando, lo cual es un poquito ortopédico Porque los mm, botones están un poquito cambiados Y vamos a ir a por el oro, porque es lo que quiero Entonces ¿Cómo funciona este juego? Pues igual que el Trackmania, o sea, ni más ni menos Tenemos que ir rotando hacia los laditos Ir girando Ese es mi fantasma, by the way, por si no lo sabíais Y saltamos al suelo Y ahora giramos, intentando cubrir la esquinita Los pros lo hacen muy pro, pero yo no Porque, pues, spoiler, no soy pro no quiero pegarme contra la esquina, ahí está Entonces giramos, vamos a intentar saltar por medio Bastante medio, la verdad Bastante, bastante medio, bastante ¡No! Mierda No, me he ido a la puta, vale, tengo que saltar más medio todavía eh, por cierto, el best time que he hecho yo Que lo he hecho de prueba aquí, son 26 segundos 77 Y el... El oro en este caso, la estación de arriba, son 25 segundos 87 Entonces pues hay que intentar conseguir el oro Que no voy a ir a por los autores, voy a ir a por los oros Así que tampoco os rayéis. Que aquí por cierto tenemos dos fantasmas como tal, tenemos fantasma de el nuestro y fantasma de el, el de oro, ya está He salto otra vez muy a la izquierda, ¿verdad? Oh, un poquito, no, no, pero no es lo suficiente Vale, entonces sacamos un segundo 22 menos y por lo tanto tenemos el oro, ya está O sea, es un jueguito básico, es un jueguito de coches de conducción simple eh, ¿Quieres jugar otro circuito? Sí, acabamos. Pues el A02, ya está, o sea, vamos a de speedrun, gente Se speedrunea este juego, ya está, se acabó eh, aquí tienes las flechitas y demás que dicen estas cosas Medalla de oro, 17 segundos Como tal, insisto, yo este juego he jugado muchos mapas Entonces va a ser cuestión de acordarme de cómo iban Pero mientras me acuerdo de cómo iban, pues vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos También porque es la primera vez que juego Trackmania con mando O sea, pequeñito spoiler Trackmania no se juega con mando, Trackmania se juega con teclado y con ratón Y quien no juegue con mando, pues es un poquito terroristas por vuestra parte Vale, esto es plata, doy por hecho Claro, ahí está Vamos, vamos, a ir, vamos a ir a sacarnos medallas Luego ya vamos a... Luego ya vamos a, a hacer las cosas bien Pero de momento vamos a ir a sacarnos medallas Vamos a intentar sacarnos la zona blanca entera, ¿vale? Por cierto, si queréis que cambiemos de mapa Si queréis que juguemos otro mapa determinado Porque os apetece Pues lo decís por el chat Y ya está, y se hace, y solucionado Entonces yo, que sé, quiero que juegues el D05 Tened en cuenta que no todos los mapas están desbloqueados, ¿vale? Pero quiero que juegues D05, ¿por qué? Porque me gusta este mapa, porque me parece muy complicado Porque dame tips and tricks de cómo jugarlo pues yo lo hago encantado, un placer Así que de momento estos son mapitas blancos No me he dado cuenta de que aquí el saltito no era así Pensaba que era hacia el otro lado Así que reiniciamos Ya está, porque como tal la run era buena eh, Aquí tenemos la bajadita Que como tal si no deceleras Pues puedes conseguir bastante esto Aquí vamos cortando esquinita como siempre para conseguir Menos milisegundos By the way, por si no lo sabéis eh, Trackmania es el juego de speedrun definitivo O sea, quiero decir eh, Aquí cada milisegundo cuenta siglos de, de, de, de, de tiempo Entonces, mapa 3, por ejemplo Pues, oro eh, la... O autor, por ejemplo Porque sí Ale, a correr Hostia, si el autor ha jugado Si el autor solo se ha hecho esto Es un poco triste, ¿eh? Es de decir Jugamos en otro circuito Vamos a ir al A4 Acrobatic Tenemos, by the way Os dicen también qué tipo de, de mapas son Entonces, pues, Rey son cargas normales Luego tienes endurance Que es de mantenimiento eh, Tienes algo que son parkour, creo Y esto es Vale Oh, vale, ah, vale, de esta me acuerdo. Aquí hay que, aquí hay que saltar de lado, creo. Para llegar a, al final, justo así. Pasa que esto no es oro. Esto no es oro, es plata. Pero esto es acrobatic. Entonces, ¿cuál es la gracia de los acrobatic? Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a intentarlo otra vez. El gracia de los acrobatic es hacerse el mejor saltito posible, perdiendo la menor cantidad de tiempo. Pero bien, pero bien, porque si no, no. Entonces, hay que hacer el saltito. Bien Pero si lo consigues hacer bien Puedes bajar tiempos, es que quiero, quiero sacarme el oro Aquí, esto, esto ya es orgullo, gente Esto ya es orgullo, por si no lo sabías, esto ya es orgullo ¡Ole, vamos! ¡Te lo comes! Ya está, orito Ahí está, suficiente eh, Aquí creo que la última vez que me hice yo la run Como tal, creo que me saqué El El, el, el autor eh, otra, otra carrerita sin más, normalita Vamos a seguir para adelante por cierto, ya escucháis un poquito de ruido de fondo El ordenador que se está muriendo, ¿vale? Eh, Íñigo insiste en que no se está muriendo Pero sí, sí que se está muriendo eh, Entonces, otra carrerita en barro Que es de las superficies que a mí personalmente más me gusta Porque me amoldatúo muy bien a ella Ahí está Un poquito de saltito por ahí tal que, Ahí está Ahí está otra vez ¡Ey! ¡Que me vuela por encima! Y esto debería ser oro Debería. No es lo mejor del mundo, honestamente No ha sido la mejor run ni de coña Pero sigue siendo oro, entonces sí, sacar oro a la primera está muy guay Como se nota que le he metido horas y horas y horas Y horas y más horas a este juego Ahora tenemos carreras de obstáculos Vale, carreras de obstáculos Muy guays todas, vamos a por la de oro Otra vez eh, ¿Por qué carreras de obstáculos? Pues porque Sí, aquí está la gracia que es ¿En qué dirección? Vale, eso, eso está mal Y diréis, guys, ¿qué vas a reiniciar Solo por un bache? Sí Será reinicia por un bache para ser exactos Ahí está, hacemos saltito Ligero saltito Otro ligero saltito, pasamos por en medio No debería, no debería dicho Comerme la barrera y he dicho bien ah, Vale Saltamos otra vez, ahora tenemos girito a derecha ¿Por qué tengo tan pegado Al oro? O sea, estoy haciendo una RAM Perfecta, ¿por qué tengo tan pegado al oro? Ah, y esto no ha acabado todavía ah, ¡No te creo! ¡Qué puta mierda! Salto final, tío Literalmente sin mapearme el mapa he conseguido hacer esto En fin, eh, cosas Y diréis, guys, sin mapearte el mapa ¿Qué tipo de sentido tiene esa frase? ¡Ninguno! ¡Dejad de quejaros, coño! Ahí está, rana absoluta pero con... 0,2 Cero Casi He saltado en el lado contrario, lo cual no es nada bueno Pero ahí he podido hacer un poquito de driftito y ganarle milisegundos Tengo pegadísimo al pibe, eh Eso ha sido una... un saltito bueno, creo Creo, creo, creo Creo bien <risa> no sé qué coño he hecho ahí Pero me vale, sigue siendo oro Vale eh, Más, vámonos Entonces tenemos la 06 Obstacle eh, Si habéis jugado mínimamente a juegos de este estilo O si sabéis lo que es Trackmania Deberíais ser capaces de haceros el, la zona blanca eh, Con medallas de oro sin sufrir a primera o segundo intento O sea, no no, no, es, no, tiene mucha complicación, honestamente O sea, si sabéis, si sabéis de qué va el juego Si no sabéis, pues estáis un poquito jodidos y aquí me dices, ¿hacia dónde tienes que ir? Ni puta idea, aparentemente a derecha. Pues a derecha ¿qué? ¡Ey! Te calmas. Derecha ras. Frenar, ¿qué es eso? Pues eso, es frenar, vale bien. Eh, uy, uy, ¿A dónde crees que vas? Eh, no le puedo ganar el interior, ¿no? No, todavía... No. no, que va, que va, que va. Que va, pero esto debería ser plata, por lo menos. Saltito a la nada, correcto. ¿Es plata? Es plata. Pues sale, me lo compro. De momento me lo quedo. O sea, quiero hacer casi todos los mapas blancos y no tenemos excesiva cantidad de tiempo. Endurance. Endurance. Entonces, ¿de ¿te va Endurance? Pues de resistencia, ya está. Minuto 08, estáis viendo que estamos cambiando de, de los segunditos que eran antes. ¿Y cuál es la gracia del Endurance también? Son tres vueltas. Si no me equivoco, casi todos son tres vueltas. Hay alguno de cinco, pero casi todos son tres vueltas. ¿Cuál es la gracia del Endurance? La gracia del Endurance es la siguiente. Eh, obviamente tú haces esta run Y dices, ah, vale, puedo cortar esquinas de esta manera De esta otra manera ¿Qué pasa? Obviamente cuando vengas en la segunda run La segunda run no vas a tener esta velocidad Vas a tener el doble de velocidad Como por ejemplo, aquí Entonces, a lo que me refiero es No te creas que dices, ah nada mira Las curvitas son fáciles, porque ahora que acabamos de empezar La segunda vuelta, estáis viendo que la diferencia De velocidad es notoria Muy notoria, para ser exactos Entonces, no os flipéis muy fuerte y yo aparte, insisto, esto lo sé hacer con Con teclado y ratón, no con mando. Pero bueno, ya. Me, he me acabo de olvidar de que el frenado no es con ese botón. Le estaba ayudando al L2. Creo que se frena con el L1, si no me equivoco. Sí, se frena con el L1. Bueno, no se frena con el L1, pero el botón equivalente de frenado es el L1. Hostia, qué cortecito. Ahí está. Vale, creo que es el botón de rap el L1, por ser exactos. Y llevo 3 eh, segundos más. Sí, es el botón, sí, sí, sí, sí que es, sí Sí que sí, el botón de rape. Aquí habitualmente se usa el botón de de rape, no, no el de frenado Es plata, me vale Entonces ya, ya estáis viendo cómo funciona el sistema, ¿no? No, mejorar, no, mejorar, no, no, mejorar, no, no quiero mejorar Eh, quiero salir, eso es, sí, vale Vamos a irnos al la 09 Race que también venimos a lo mismo Mirad, con la puta tontería Acabamos de hacernos la mitad de blanco Y ya tengo 22 medallas eh, Y ni siquiera está bien O sea, podría tener como 30 Entonces Ahí está ¡Vámonos! Venga Aquí vamos a intentar hacer lo más recto posible Para perder la menor cantidad de segundos posible Izquierda, ras Derecha, ras Izquierda, ras Estamos sin motor ¡Qué guay! ¡Qué bonita es la vida! Ahora volvemos a tener motor ah ¡Salto de mierda! Vale ya está ¿Cómo que vaya? Ah, sí, de eso me acuerdo, es verdad Y esto solo Ya está Por un segundo, además, prácticamente Ya está ¿Crees? Solucionado Vale Sí, jugamos en otro circuito Entonces, ¿qué tenemos? Acrobáticas Las acrobáticas son unas de las que a mí más me cuestan Menos trackmanía y más gran turismo Eh, Borja, esto ordenado realmente en el turismo y imposiblemente muera Imposiblemente muera Además, el que tiene el playset eres tú Si te traes el play sheet, sí Algún día jugaremos a LoL, Borja. No te preocupes. Eh, esto está muy gracioso porque como tal creo que estoy saltando muy mal. Sí, correcto. Me acuerdo de este mapa. Es muy horrible este mapa. Porque tenéis que acertar el salto perfecto. ¿Y cómo se acierta el salto perfecto? Te preguntarás. Pues muy posiblemente dejando de acelerar. Y antes tengo que dejar de acelerar todavía. Es complicado. ¿Y el Cyberpunk para cuándo? Pues para cuando también tenga un ordenador que tire el Cyberpunk. Que me paso de largo, coño Es que Tiene una cosita graciosa, muy graciosa esto Y es que si tú estás acelerando en aire Avanzas más Pero si dejas de acelerar XD Si dejas de acelerar, dejas de avanzar Pero si vuelves a acelerar, habiendo dejado de acelerar También vuelves a volver a avanzar Es muy estúpido No puedo soltar antes el turbo Porque entonces el turbo apenas tiene efecto O sea, literalmente no paso por el agujero o sea, si suelto aquí pasa esto. Y eso que hay que acelerar otra vez después. Mira, yo, yo suelto de Yo suelto antes del turbo. Me ha dicho niño que suelto antes del turbo. Yo suelto antes del turno. Y soltado. Sí, pero es que no. Porque yo quiero la de autor. Niño. <ríe> ni siquiera, ni siquiera es plata. Qué puta mofa. Qué puta mofa. Vamos a hacerlo bien, va. Pero es que la medalla de oro la hace bien porque la, la hostia se la pega como de lado. Entonces se puede permitir. ah Volar. Eso no me dio, habría estado bien. Eh, son 10 segundos. Yo, yo sé que aquí yo tenía la medalla de oro. Sé que la tenía. Es que me quedo tan cerca, tío, tan cerca y tan lejos. Si consigo hacer el truquito, que no lo voy a conseguir, pero si consigo hacer el truquito sería muy épico Y diréis, Gaiska, ¿qué truquito de mierda? Pues el truquito de mierda es hacerlo de tal manera En la que eh, si le pegas a una de las esquinas del arco eh, Te cuenta como que has pasado por la meta Pero es una esquina muy específica Y tienes que tener mucho, mucho aim Tipo mucho aim Buah, ni de coña, buah, ni de coña Vamos a hacer una cosa, vamos a intentar hacerlo De otra manera en la que cortemos mucho más las distancias ¡Ah! ¡Oh, ¡No te creo, tío! ¡Qué puto asco! Lo tenía muchísimo, ¿eh? He dicho, mira, me pego aquí a la barrerita Me pego, me pego porque así gano milisegundos Y ahora hago... Y los truquitos de Cristo Rey Qué hostia más rica, ¿no? Toma... Bueno, da... vamos a hacer el último try y ya está Último try. De hecho, vamos a intentar. Vamos a hacerlo súper estúpido, venga. Vamos a hacerlo muy estúpido, muy estúpido, muy estúpido. No lo suficientemente estúpido. Tremendo. Vale, a la correr, venga. Vale. Eh, pues esto lo dejamos en bronce. Los acrobáticos no se me dan bien. Vale. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos a 11 reis, Pues vamos a dar a la 11 reis, por ejemplo. Vamos a ir tirando con esto. Tiramos para arriba. Este no me acuerdo exactamente el mapa cómo era. Eh, luego no os rayéis porque esto se va dificultando tipo mucho. O sea, no es. No todo es así de fácil, gente. Y diréis, pero Gaiska, ¿cómo que fácil? Si en el acrobático ese de mierda has sacado un, un bronce, eres malísimo. Ya, bueno, eh, literalmente. Oro del tirón. Literalmente intentad sacaros en un black un autor. Intentad. Bueno, miento, intentad sacaros en un black Un bronce Intentad terminar la carrera Creo que es suficiente con terminar la carrera Podemos hacer la prueba si queréis, también os lo digo O sea, oh full speed. Dios, como me gustan estos mapas Los mapas de full speed son preciosos Y si no sois capaces de evaluar los mapas de full speed No tenéis criterio Full speed es Pues lo que dice su puto propio nombre O sea, acelera y no mires atrás Tienes que calcularlo súper bien Para no tener que frenar En ningún momento de la carrera Si tienes siquiera que soltar el acelerador En algún momento Lo estás haciendo mal Y entras a meta A 600 por hora ¿Por qué? Porque sí Porque puedes Ya está ¿Qué más quieres? Eh... A013 Vamos a intentarlo A Este botón es y luego hay dos al final Que creo que una es Agrega un amigo O no sé qué pollas y, y la otra es Otra mierda Pero en fin eh, Cosas de De Trackmania Nations Forever O sea Ni más ni menos Vámonos Es una salida de mierda Pero estoy atajándole milisegundos Joder que si lo estoy atajando milisegundos Cortamos Cortamos Esto va a dar mucho miedo Esto va a dar mucho miedo Vale Saltito, izquierda Derrape Va a tener que derrapar otra vez ¡Oye, tú! ¿Cómo que coño has salido? ¿Cómo coño ha salido tanto? ¡Ah! ¡Hostia, que te crío! No, no, no, no, no ¿Cómo coño ha hecho eso? ¡Venga, adelántame ahora, hijo de puta! ¿Cómo coño ha hecho la... ¿Cómo coño ha hecho el giro ese tan... No lo entiendo No sé cómo coño ha, cogido... ha podido coger una curva tan... Tan... Cerrada realmente a esa velocidad que yo me estampo, que yo me estampo, que... ¡Eh! Ah, vale. Haciendo así. ¿Quién vuela ahora, hijo de puta? ¿Quién vuela ahora? Son, son bastante permisivas estas curvas, lo cual me gusta bastante. Como adelante ahora lo mato. Como adelante ahora lo mato. Como adelante ahora lo mato. <risa> 60. 60 milisegundos. Pero es un oro. Me la suda. Es un oro. Entonces le dais aquí, por ejemplo Desde que un circuito jugable Desde que con da Trackmania a un amigo ¿Has hablado a uno de tus amigos sobre Trackmania? Sí, pues te lo dan Literalmente, Lo más estúpido Que podéis ver nunca Vamos a jugar aquí en C-Speed Y luego lo del circuito jugable A ver, eso tampoco es muy complicado, pero es que Luego os voy a poner una partida de online para que veáis lo que es un circuito jugable aquí Que el HUD, si el HUD de inicio os ha dado puto asco Ese os va a dar más Quiero decir, es Lo he hecho mal Quiero decir, es, es, es estúpido O sea, lo mal hecho que está ese HUD Es muy estúpido Girito corto, girito corto ¿Por qué no lo he cortado más? ¿Por qué he volado? No tenía que haber volado ahí ¡Uuuh! ¡Te calmas! Cortamos, cortamos, cortamos más, cortamos más Saltito es un speed, por cierto, me acabo de acordar No hay que frenar Simplemente, acelera, acelera, acelera, acelera Y luego acelera más Y entramos por un segundo y medio Podría ser autor, no lo va a ser, pero podría ser autor Podría ser autor, perfectamente Uf, qué bonito Jugamos en otro circuito Ya está, gente, acabamos de cerrar las pistas blancas O sea, así de puto básico ¿Qué hacemos con esto? Nos vamos a... Pasamos a verde y vamos en orden o nos vamos a negro directamente ¿Qué hacemos? Pues no vamos a negro Ah, no, que no puedo, es verdad Voy a enseñaros el endurance de rojo No hay orden que valga Y diréis ¿Por qué coño quieres enseñarme el endurance de rojo? Porque es muy mortal y quiero que lo veáis Son 2 minutos 43, eh, de carrera En oro En oro Y esto, a pesar de que sea un endurance Es una carrera de full speed Y diréis... ¿Por qué coño es una carrera de full speed? ¿O por qué coño dices que es una carrera de full speed? Vosotros simplemente mirad el cuenta El el, el kilómetros, no, perdón El velocímetro que hay abajo Y luego mirad las curvitas estas Que están muy monas Mirad esta puta mierda ¿A que está bonita esta puta mierda? Lo mejor son estas zonas Estas zonas Mirad el velocímetro de abajo, que creo que no lo estáis mirando Apuesto a que no lo estáis mirando Y esta curvita, que parecerá que no Pero al ser en, en, justo en curvo Al ser una, una curva que tienes que hacer en desnivel O sea, en, en de lado Pues mata mucho, la verdad Mata mucho y muy fuerte Y aquí tienes que aprovechar esas esquinitas Para hacer el derrape que habéis visto Y así aprovechar la velocidad y aquí yo estoy teniendo que soltar el acelerador porque no controlo muy bien todavía el botón de, de esto. Entonces, vamos a seguir aquí. Esta curvita que es la mortal. Que a mí, a mí me costó dominarla un huevo, esa curva. Pero insisto, creo que no estáis mirando el velocímetro, la verdad. Creo que no. Así que os voy a instar por decimocuarta vez a que miréis el velocímetro. Y aquí podéis aprovechar esto para hacer eso. Y así no tener que frenar. Y no sé cuántas vueltas son, la verdad... Pues o sea, ahí lo tenéis. Os he dicho antes que eran tres, la mayoría, la mayoría, pero esto es una excepción, por ejemplo. No sé dónde está el oro. Eh, es mucho dolor. Mira esta curva, Íñigo. Aquí está bonita esa curva. Pues bienvenida a la guerra, Íñigo. Este circuito es muy mortal Sobre todo por estas zonas Porque como te la pegues La gracia está en Insisto, es un endurance Pero podría ser perfectamente un full speed ¿Por qué? Porque estáis viendo la velocidad a la que estamos yendo Eso es lo primero Y segundo Porque realmente como te la pegues En una de estas curvas Que son en la que más fácil te la pegas Pues como te la pegues en una de esas curvas Estás muerto por el resto de la carrera O sea, automáticamente eh, Dile adiós a tu vida Porque en lo que tú vas a tardar en acelerar Lo que viene a ser el fantasma en cuestión Se va a hacer todo el circuito Y encima lo va a hacer bien el capullo de mierda Porque es su especialidad ¡Eh, mierda! Ahí está Ahora es cuando me va a pillar Ahora es cuando me va a pillar ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Íñigo! Oro a la primera Y habiéndome la pegado en la última curva Y habiéndome la pegado en la última cerrada ¿Has oído hablar del Motorsport Manager? Pues he oído hablar Pero no tengo ni puta idea de qué es Vale, pues este Endurance Que es mortal Me acabo de sacar el oro A correr eh, luego Esta me gusta mucho Esta me gusta muchísimo El D-05 no lo voy a hacer porque la odio pero esta me gusta muchísimo Y diréis, ¿por qué te gusta esta, Gaiska? Porque es una gilipollez Pero esta gilipollez es muy complicada Realmente ¿Por qué se te ha puesto la cámara en primera persona, Gaiska? ¡Adiós! Es que tengo que intentar cortarla Si no corto la curva no voy a hacerme el oro ni de coña Venga es que además ahí hay que, hacerlo, hay que hacerlo perfecto o sea tienes que subir pisando prácticamente esquinita para luego no perder velocidad en la caída hacer otra vez la subida sin irte de largo hace mucho tiempo que no hago esto muchísimo tiempo y claro como en el trackmania como en el trackmania de ahora no hay tanto mapa de este estilo ¡Ueh! ¡curva perfecta! Venga oro ya está ya está gente otras tres medallitas orito qué rico otro circuito qué más tenemos tenemos d02 race que esta creo que es muy mortal vamos a irnos a azul a ver qué coño hay en azul qué tenemos aquí tenemos c5 endurance esta la odio c4 race acrobática c2 race c1 qué hay en verde Vamos a hacer verde, venga, vamos a volver al orden original. Bueno, ya habéis visto las dos que me gustan a mí del, de los negros. Que he sacado... He sacado oro en ambas. ¿Por qué será? Aparte porque le he metido horas como gilipollas. Y empezamos con las bromitas. Coña mala. Coña mala. Coña pero coña mala. ¿Imagínate coña? Pero ahora mala. ¿Por qué corre tanto? ¿Por qué coño corre tanto? Que se está haciendo un full speed este hijo de puta Que esto no es un full speed, capullo de mierda ¿Qué no entiendes que no es un full speed? Oh, y casi le pillo eh, vamos a... Vamos a pasar, vamos a pasar Vamos a, vamos a ir haciendo atrás Iñigo, ¿cuánto llevamos de streaming? Quitando del cacho inicial Bien Vamos a proseguir Aquí, como estáis viendo Ahí está, cortando esquinitas, cortando esquinitas Cortando esquinitas ¡Epi! El botón el botón no es ese El botón no era ese El botón para hacer el drifteito es el L1 Vale, entonces diréis ¿Para qué quieres saber qué botón es el de...? Pues para intentar Que salga bien esa curva Pues de luego no lo he conseguido Como tal, sí, la X también es de frenado La X me habría servido Podría haber hecho el... Quería pasar por debajo Vale, vamos a ver. ¿Cómo coño hacemos esto? Hmm, eso es muy interesante. Muy buena pregunta, Gaiska. Ahora es cuando Gaiska te va a responder, muy amablemente. ¿Así no? Ya, te, ya está. Ya sabes cómo. Sabes, bueno, sabes cómo no, mejor dicho. Esta curvita que es mortal. Esta otra que también lo es. Oye, pues el oro tampoco está jugando también, ¿eh? Honestly Esto será bronce Como mucho Pues es plata A correr Me quedo con la plata eh, No, me he equivocado Ay Y eh, vamos a irnos a la B03 De momento con sacar plata Se me vale para, para que veáis Unos cuantos mapitas Vale ¿Cuál era este mapa? Me suena este Este post aquí en medio La verdad Para que os voy a mentir la gracia está en que aquí, en, en el Nations Forever, se respeta mucho más que en el Trackmania el asunto del barro. Y las esquinas del barro realmente desestabilizan mucho. Lo que estáis viendo barro más oscuro, te desestabiliza muchísimo. En el, en el Trackmania actual, el barro es todo barro. Y ya está. Y no tiene más. ¿Por qué, coño? ¿Qué cojones? ¿Cómo ha hecho eso? ¿Por qué ha frenado cuando tenía que frenar y luego no ha frenado cuando tenía que frenar? What the fuck. Vale, ahí me he comido el poste casi. De una manera muy, muy sabrosa. He de decirlo. Also, mi sonido de chapa metálica explotando cuando te pegas una hostia con el carro. A ver, pedazo de perra. Este es mi momento de brillar, no tu momento de brillar. No, hijo de puta. Pues por 230 milésimas me quedo con la plata y nos vamos al siguiente mapa. Acrobático. Bueno ya empezamos. Las acrobáticas verdaderamente me cuestan mucho y eso que la que habéis visto antes era acrobática, la que me, la que he conseguido lo en, en negro era acrobática. Eh, pero es que las acrobáticas realmente son muy complicadas, son muy complejas. Porque esto tienes que mm, cuadrarlo muy bien, o sea tienes que hacerlo lo justo. Para poder estar tocando el suelo todo, el otro, algo que es muy complicado realmente ¿Por qué? Te preguntarás Pues muy simple Porque tienes que, como tal, eso por ejemplo, eso Ha sido airtime, airtime que podría haber reducido Eso también ha sido airtime, esto ha sido una hostia ¡No, que Casi lo tenías, coño, el oro Este, este se consigue el oro O sea, me la suda Entonces ahí estáis viendo, pues, momentos de airtime en los que podría haber reducido airtime Por poner el ejemplo absurdo Aquí, por ejemplo, es un poquito de airtime Esto es otro poquito de airtime Ahora es cuestión de bajar Pero es cuestión de no hostiársela y ya está es oro. Sacar oro no es complicado Hacerlo bien es muy complicado Pero si lo hacéis bien Podéis eh, Conseguir El autor, que es lo que interesa La medalla de autor es literalmente hacer mejor tiempo Que la persona que ha creado el mapa O sea, ni más ni menos ¡Epi! Hay gente que directamente solo va por autores como por ejemplo los speedrunners de Trackmania Que existen, gente, existen ¿Esto no es un speed? Ah, no, vale, ya sé por qué no es un speed Pues a volar Y esto obviamente no es autor O sea, el autor es muy claro En el momento en el que os hacéis muy buen tiempo es autor Pero si no, no, no os hacéis autor de coño Vale, B07 Obstacle Vamos a proseguir con, con estos, estos jueguecitos tan bonitos. ¿Y qué tenemos en este Obstacle? Pues eh, es una excelente pregunta Aquí es bastante claro que hay que saltar ahí Tipo bastante claro Y ahora está la gracia de Cristo Rey Que es esta Mucho salto Girito lo cierro un poco, lo cierro más ¡Epi! Ah, me acuerdo de esto, me acuerdo de esto, me acuerdo de esto ¡Au! Qué bonita parece, ¿verdad? Estaba muy rica, la verdad Me, me, me he despertado de la siesta sí, Y estoy con hambre, fíjate, nada, mentira, yo no me he hecho siesta Este, esta curva ha sido lo peor que he podido hacer en años Y no sé si me va a dar para saltar siquiera No eh... Tenéis que intentar saltar recto o sea, en este tipo de saltos pues no Porque vas a caer súper pronto Pero en este tipo de saltos ya Al menos no mover el coche justo antes de saltar Al menos Al menos Y ahora es cuando sí que se mueve el carro Ahí está, ahí está ¡Otra vez pared! ¡No me jodas! Joder, Gaisca, apunta un poco, tío Vamos a repetir Vamos a intentar aquí saltar pegaditos al muro Porque eso nos gana tiempo Ahora es cuando salto también un poquito pegadito al muro Porque, porque si no, no me voy, voy mucho para la esquina Y aquí es cuando saltamos en amplio ¿Por qué en amplio, Gaiska? Pues porque si caiga puedo empezar a girar Y le gano mazo tiempo a ese Venga, Gaiska, apunta Ahí está Ahí, muy bien ¡Epi! ¡Epi! La croqueta La croquetiña ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de la grandísima puta! ¿Por qué me ha hecho la croqueta? No tiene sentido No, es que no, voy a, voy a reiniciar No me la suda, no ¿Por qué me ha hecho la croqueta? Era una RAM perfecta Me ha hecho la croqueta y no sé ni por qué ¿Entro? ¡Joder! ¿Cómo jugarse la vida en modo difícil? Vale Y ahí está Dejo de acelerar un poquito por si acaso ¡De verdad! Ah bueno, un 360 delantero me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. 360 delantero y aún así me saco el oro, ya está, no no no no, ya está Me acabo de pasar la vida en modo difícil, ya está no, Ya está O sea 360 delantero Vuelta de campana delantera Y me saco el oro Suficiente Yo ya he visto todo lo que tenía que ver en mi vida ya Enough Venga, ¿cuál es este mapa? No me acuerdo Cuestión de un par de curvitas y ya me acordaré posiblemente pues no, todavía no me acuerdo Ahora ya sí que me acuerdo, vale Lo que no me acuerdo es a dónde coño había que ir aquí Ahí, perfecto Vamos a ver Ah, sí, el otro lo puedo ver desde aquí, de hecho Aquí tienes cuidado porque los salditos estos, verdaderamente, ese... Baby. Esa cosita tan graciosa que estabais viendo ahí Esos bachecitos, ¿sabes? Que hace el carro cuando cae de lado pues no se interesan una puta mierda. Así hablando. Hablando. Claro. ¿Por qué esos bachecitos. Que os ponen el carro de lado. Ah, que no ha terminado la carrera. Quise, yo, yo soltando el acelerador, ¿sabes? Pues da igual, me saco el oro. ¡Uh! A nada, pero me lo he sacado, igualmente. Adelante. Literalmente eh, soltando el acelerador, ¿sabes? Digo, no, no es. No es la, la. El final. ¡Uh! Endurance. Oh, este Endurance es muy bonito. Este Endurance es muy, muy bonito. Es jodido de cojones, pero es muy, muy bonito realmente. Vale Vamos para allá Venga Y diréis ¿Por qué es bonito pero jodido? Pues primero por ese saltito Que acabáis de ver Y segundo Porque todas las curvas Tienes que pillarlas de lado A qué Me refiero con pillarlas de lado A que esto Una vez llevéis velocidad Hay que pillarlo de lado A que aquí hay una curvita Que mata Tipo mucho que es esa Y a que aquí hay que saltar Así ¿Por qué? Porque si no os coméis la pared Correcto Pero ese pavo ha saltado mejor Pues enhorabuena o sea, enhorabuena. Le dais la enhorabuena. Tenéis competitividad, ¿no? Pues le dais la enhorabuena y, y seguís para adelante. Aquí lo mismo. Saldáis así tal que de lado para no comeros la pared. Aquí hay que hacer la curva bien. Porque si empezáis a derrapar estáis jodidos. Son cinco vueltas, además. Yo pensaba que eran tres casi todas las de no, de, no de cinco. Pero bueno, da igual. Irrelevante. Aquí podéis abrir la curva, por ejemplo, para entrar más rectos. Ganar más tiempo. Aquí podéis pisar un poquito más. Aquí podéis hacer esto. Y aquí podéis saltar así directamente. Aquí el pavo me va a sobrepasar porque llevamos velocidad. Ahí está, y porque habría tomado más la curva también. Pero pavo también posiblemente haber saltado de frente. Y ahí estáis viendo las velocidades. ¿Por qué he hecho eso? Ahí estáis viendo las velocidades que como tal hay que llevar. Las, las velocidades que lleva ese pavo. Es un minuto 47 para haceros 5 vueltas. Y solo para la primera, ya aproximadamente vais a gastar como unos 30 segundos. Así que haced bien el cálculo. Porque aquí llevo unos 10, 15, creo. Hostia, que te crió, no sirve La de Endurance esta Hay que dominarla muy mucho Para sacarse siquiera la plata El bronce no es muy complicado sacárselo Porque tiene mucho margen de error Pero si queréis verdaderamente ser un poquito competitivos Para sacaros la plata al menos eh, Hay que ser bastante competitivos eh, en, este, en este mapa Aquí he perdido bastante velocidad Y el pavo va a entrar por recta, eso es pero al igual que entre el pavo, entro yo también y estáis viendo ya los saltitos que manejamos. Hay que intentar pillar eso todo lo que podáis. Girito limpio. El pavo está abriendo mucho para no, para no derrapar tanto. Ahí yo la curva la he hecho perfecta. El pavo está saltando prácticamente recto. Lo que hace es soltar el acelerador. El oro lo que está haciendo es soltar el acelerador. Yo lo tengo aquí todo el rato. Pilláis aquí velocidad. Abrís curva para tener más margen de giro. Aquí derrapáis menos. Giráis más. Se suelta el acelerador si hace falta. Y que cada aquí soltar el acelerador. Spoiler, lo tengo aquí. A la derecha. Entonces hacemos así el girito. Saltamos directamente. Ahí está. Ahí estáis viendo el peligro, ¿no? El peligro, las paredes, todas. Todas y cada una de las paredes que podáis ver en el mapa. Yo personalmente prefiero hacer el girito derrapando. Pierdes velocidad. Sí, también ganas control de carro sea, de otra manera pues perfectamente perder el control del carro Y quedarte sin, sin giro, sin curvas sin coche y sin carrera Aquí lo he hecho muy mal porque derrapo bastante Hacemos la salidita ¡Epi! Venga, vamos a hacer así la táctica de perder menos velocidad Antes he bajado a 2.40, ahora no se ha bajado tanto Y debería quedar pues... Iba a decir una vuelta No Esto es oro Bienvenidos a la vida pues ya está, Endurance he Hecho eh, es, es complicado ese Endurance ¿eh? O sea, a mí, a mí me gusta Pero es realmente muy complicado Vale eh... Segundito Y ¿lo has cambiado el título? Pues no me carga, no sé por qué eh... ¡Oh! Este Acrobatic No, mierda Vale, esto es complicado Esto es muy complicado Os notaréis por qué, Gai pues mira, tienes aquí una plaquita muy bonita Esta plaquita muy bonita para ser exactos Y tienes que intentar hacer el salto más limpio posible Para no hostiártela Entonces muy posiblemente vamos a tener que Apurar mucho la esquina izquierda Tipo subir mucho Y luego hacer así Para que el salto sea tal que así Ahí lo estáis viendo, ¿no? La estrategia es esta Y luego meter un turbobus de la hostia Y no estamparos porque como tal, la, la táctica ha sido perfecta. Ya lo estabais viendo. Eso, eso era oro. Pero vamos a hacer la subidita. este lo he hecho muy mal porque perdió muchos segundos. Este lo he hecho bastante bien. Este lo he hecho bastante bien. Y aquí ya está la gracia de Cristo. Oro, bienvenidos. Es complicado, ¿eh? Es muy complicado esto. Realmente. O sea, el girito ese... Para los que juguéis GTA... Si jugáis carreras de estas de GTA de... De acrobáticas Sabréis que tenéis que hacer el giro literalmente En paredes de 80, de 180 grados O sea, que están literalmente de lado Pues esto es el equivalente ¿eh? O sea, es vasto más complicado Que hacerse lo de subir a una pared Muchísimo más complicado De hecho creo que es el único mapa Que implementa esta estrategia Este mapa es jodido Este mapa es jodido por ese saltito Ya está, el resto es Simple, sencillo, conciso y para toda la familia Luego aquí un saltito limpio Vamos a intentar abrir un poquito la curva porque aquí va a haber que cerrar Ahí está Limpio Me he equivocado el botón de frenado porque el botón de frenado No es el botón que debería ser el de frenado Así que el pavo esté mal ¡Dios! Sí, pero casi se la hostia Así que yo me hago el giro limpio Ha saltado de lado directamente el putísimo psicólogo. ¡Ah! ¡Dios! Casi, el estampo Vale, ya está, oro Me ha asustado esa mierda, eh. he de decirlo <ríe> me ha asustado esa mierda Vamos a entrar a la B11 Oh, este, esta carrera me ha dado más problemas Para sacarme el oro, ¿eh? No para, no para terminarla, sino para sacarme el oro es, es complicada esta carrera Es bastante complicada Vale Entonces venimos para aquí, venimos para aquí Venimos para aquí ¡Epi, te calmas! Creo que me acuerdo de esta Hay una... O había al menos Un mapa muy similar en el, en el Trackmania que salió en 2020, en el Trackmania actual, que implementamos un sistema muy similar a este, pero creo que era de la temporada pasada, creo que era de la de primavera. ¡Epi! ¡Eh, ¡Te calmas! Ahí, ahí, ahí estáis entendiendo por qué es complicado, ¿no? El oro. Y luego está esta gracia, que es la del... El barrito de mierda. Y diréis, ¿por qué es complicada, Gaiska? Pues por obstáculos Porque por mucho que no se llame obstáculo Podría perfectamente contar como obstáculo Segundo, porque ahí es mucho más fácil de lo que creéis Comeros ese puto cactus de mierda Y tercero, porque estáis todo el rato derrapando porque no ganéis velocidad Me quedo con la plata eh, B012, Race. Venga, proseguimos Íñigo A esto en YouTube le llamamos técnicas para bajar tiempos de dragmania Para cerrar Vale ¡Epi! Vale, eh, lo mismo eh, Estrategias El asfalto es lo que más agarra Lo siguiente que más agarra es el barro Y lo siguiente que más agarra es eh, la hierba Y luego lo que menos agarra es a nivel Por si no lo sabías O sea, la hierba agarra muy poco Y te hace perder muchísima velocidad Aquí la táctica es no hacer ese salto Para reducir airtime y aquí la táctica simplemente sigue al, al bot Casi me como esa barra Sigue al bot eh, Como si no hubiera un mañana Como si tu vida dependiese de ello Y una vez estés lo suficientemente pegado a él Pues te haces estas cositas de aquí, por ejemplo Acabo de perder ¿Veis la cantidad de velocidad que acabo de perder, no? La absurda cantidad de velocidad que acabo de perder Pues, vale Un segundo 44 puede ser autor No creo que lo sea, pero puede ser autor No es autor Realmente está, está muy bien Y vamos a hacer el B13 obstacle también, venga Otra vez vamos al oro ¿Cuál es esta? No me acuerdo, ni puta... Ah, vale, sí, creo que es un salto Súper absurdo Y muy posiblemente tenga que hacer el girito Sí, muy muy muy posiblemente es, Esto es un clásico Aquí hago el giro yo bien Y él lo ha hecho mejor y no sé ni por qué Ahí me la hostia, no me interesa Vamos a iniciar otra vez De hecho voy a entrar por la izquierda Mira, te pone arriba las señales Pero es un poquito muy estúpido de ver O sea, tienes, tienes realmente que tener bastante ojo para verlo Epi Teniendo que entrar por la zona contraria Porque así puedes hacer el giro directamente en medio de curva No tienes que esperar a... Me ha desconcentrado Que el, el bote estuviese ahí No os imagináis cuantísimo Joder, macho Y 70 milésimas. Duele, no pasa nada, seguimos. Vale, ¿y esto qué es? ¿Te desafiar a otro jugador? No. ¿Te imitar a un amigo? He invitado a dos ya. En fin, pasamos a azul. Vamos a hacernos C01. Y si podemos, C01 y C02. Y con eso creo que vamos a cerrar. Dos, uno Esta cara es complicada, ¿por qué? Primero porque hay que empezar por aquí ¿Para qué? Para reducir el time Y diréis, pero Gaiska, te ha superado el pavo Ya, pero el pavo no acaba de hacer eso Lo cual es una gilipollez Esperaos y Diréis, claro, pero es que si hago así Bueno, vale, sí, la primera curva sí, pero la segunda ya no La segunda tenéis que reducir el time Porque como estáis viendo, sirve reducir el time Este no es el botón que quería de frenado Bueno, él también se la ha medio pegado Luego está este, esta, esta curvita Joder, Gaiska, de verdad tengo que. Es que claro, yo, yo estoy acostumbrado, insisto, a los botones de frenado y de acelerado de ordenador. Que son básicamente WA. Ahí la estrategia es entrar por abajo, no por arriba, pero bueno. Tampoco está fatal si entráis por arriba. Y sí, lo que sí que está fatal es que os los tíes donde me los tío yo. O sea, no lo hagáis. Niños, no lo hagáis. Y tampoco os lo hostiáis aquí Y así podéis conseguir el oro Pero si no, pues os quedáis con la plata Y contentos Ahí está Y vamos a hacer el C02 También 44 segundos de carrera No me acuerdo exactamente de este Pero me acuerdo del inicio eh, Ya estáis viendo que va a haber un saltito muy mono aquí Bueno, saltito Cur curvita Arco Llámalo X Llámalo Y Ha sido un giro de mierda ese Pero bueno Cosas que pasan it happens Hermano Happens Luego aquí Siempre os coméis las esquinitas Porque las esquinitas significa Que podéis ir recto No tenéis que girar Y por tanto no perdéis velocidad Aquí acabo de ver esto Justo de reojo Aún muy fuerte Me acaba de ganar Más dos segundos Por una hostia No os podéis permitir Hostiaros a gente No No podéis o sea, spoiler, no podéis Y aquí entra por derecha Pues entra por derecha Y aquí está, al final Que me voy a hacer un segundo ¡DOS! Si esto es bronce hay que repetir No es bronce, me vale eh, ¿Y nos da tiempo uno más? No, nos da tiempo uno más, perfecto Por lo tanto Pues hasta aquí ha llegado Este, este streaming, ha sido un poquito de prueba También os lo digo Pero hasta que ha llegado este streaming de Tragman y Software, que es algo que realmente teníamos pendiente de traer. Lunes, Viernes, a la tarde tenemos el episodio 52 de Gaming Room. Volvemos con las entrevistas, volvemos con... Si volvemos con, volvemos con todo. Así que nada, un saludo, espero nuestros futuros streamings y hasta la próxima.